Mujeres en la independencia colombiana Con el y con la espada los españoles dominaron el territorio americano durante tres siglos jerarcas católicos han reconocido los horrores de la inquisición los abusos con los indígenas y la imposición violenta del cristianismo en el nuevo mundo no ha ocurrido algo similar con los españoles que aniquilaron culturas y sometieron de la manera más cruel los anhelos de libertad de sus colonias Clamo de justicia a las aterradoras ejecuciones de Tupac Amaru y Tupac Atari en el Alto Perú, las de Galán y los comuneros y los atroces muertes ordenadas por el pacificador Morillo y sus secuaces. La indiferencia de España, tan abominables hechos se debe en gran parte a nosotros mismos. Herederos de Chapetones, que han cuestionado a los peninsulares, agradecemos sus favores, como se hizo en el primer centenario de la independencia, y lo repetimos en este bicentenario. Duele sobre todo el sacrificio de tantas mujeres patriotas. Al analizar los motivos de las ejecuciones, vemos que no había razón para semejante castigo. La mayor parte de las acusaciones tuvieron como base el auxilio a las tropas insurgentes, informaciones secundarias de movimientos de tropas o simplemente su adhesión a la causa patriótica. En ese enorme universo de víctimas, recordemos algunas granadinas que ofrecieron su vida a la patria, y cuya memoria en la mayoría de los casos se está perdiendo en medio de la ingratitud de sus compatriotas. Presentación Buena Hora. Fue una casa nareña de Pore, dueña de un extenso hato ganadero. Cuando todo parecía perdido, cuando la esperanza de la libertad estaba en las lanzas de los llaneros, Presentación Buena Hora surtía de caballos a las guerrillas de Ramón Donato Pérez y suministraba víveres a la tropa del general Santander. En la casa del mundo hallaban refugio los soldados patriotas que atacaban al enemigo y como fantasmas se perdían entre los morichales. Presentación buena hora cayó en manos del coronel Bayer en julio de 1816 y la fusilaron el 28 de julio en la plaza de Pore para que sirviera de escarmiento a los rebeldes. Su sacrificio no quedó impune. En abril del año siguiente, las guerrillas del fraile Mariño capturaron a Bayer y lo ejecutaron inmediatamente. Juan Escobar esta campesina de Sukamusi cruzaba mensajes entre la vanguardia y la retaguardia del Ejército Libertador. En una de las misiones cayó en poder del general Barreiro, quien le ofreció el perdón si revelaba la posición y el número de combatientes patriotas. Ante su negativa se la condujo a las, los corrales de Gámezá, donde tenían prisioneros a 37 llaneros, a todos, incluyendo a Juan Escobar, los mataron espalda con espalda y los atravesaron a lanza. Las heroínas del Altiplano En 1817, los españoles descubrieron una red de espionaje en Garagoa, Boyacá, capturaron a Justina Estepa y la fusilaron el 16 de enero en la Plaza de la Población. El 9 de noviembre de ese año, ejecutaron en esa misma aldea a Ignacia Medina, acusada de proveer víveres y medicinas a los rebeldes. El 3 de diciembre sacrificaron a María de los Ángeles, Ávila, y a Salomé de Buitrago. Dos días después, a Genoveva Sarmiento y el 6 a Inés Osuna. En Sogamoso vivía Teresa Izquierdo. Era una costurera que elaboraba ropa para las guerrillas y servía de contacto entre los alzados en armas del Socorro y Casanare. Los realistas la descubrieron al igual que a Estefanía Neira de Lava. Ejecutaron a Teresa el 24 de julio de 1818 y a Estefanía el 18 de enero de 1819. Poco después descubrieron las labores de espionaje de Juana Ramírez y la llevaron al paredón el 10 de mayo de ese año. En un listado muy incompleto registramos el nombre de mujeres granadinas, a veces desconocidas, que murieron por su patria y cuya memoria debe venerar los colombianos. Domitilia Sarasti Pasto, 1812. Luisa Góngora Pasto, muerta en 1812. Mercedes Abrego Cúcuta y ejecutada en 1813. Rosa Zárate de Peña, Tomaco, 1813. Ramona Albarán, Cúcuta, fusilada en 1813. Rosaura Vélez, Tomaco, fusilada en 1814. Eugenia Rázola, Turbaco, ejecutada en 1815. Rosaura Rivera, Neiva, huerta en 1816. Carlota Armero, Mariquita, fusilada en 1816. Joaquina Aroca, purificación 1816. Candelaria Jorero, Charalá 1816. Justa Estepa, Casanare, sacrificada en 1817. Anselma Leyton, Lérida, fusilada en 1817. Fabiana Calero, Sipaquira, ejecutada en 1817. Remigia Cuestas, Tirivita, fusilada en 1817. Ignacia Vázquez, Monpos, asesinada junto con sus dos hijas en 1817. Policarpa Salabarrieta, Guaduas, fusilada en 1817. Mercedes Loaiza, Villavieja, 1817. Inés Osuna, Santa Fe de Bogotá, 1817. María del Rosario de Vía, Natagaima, 1817. Dolores Salas, Neiva, 1817. Luisa Trilleras, Natagaima, 1817. Evangelina Díaz Zapatoca, fusilada en 1818. Gracias Algar, el Socorro, 1818. Antonio Santos, el Socorro, ejecutada en 1819. Para las mártires que se registran en crónicas y archivos habría las combatientes que perecieron en emboscadas guerrilleras o perdieron la vida entre las milicias regulares con trajes de varones o sirviendo como enfermeras, auxiliares o cocineras. La participación femenina fue tan importante para la liberación de nuestra patria que puede darse la razón al escritor Emil Lubintin cuando afirma que sin su participación no se habría hecho la independencia americana. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.